Buenas tardes a todos y bienvenidos a este debate internacional sobre modelos educativos. Contamos con la presencia de cuatro profesores de cuatro países diferentes. Iraya, de Japón, Laura, de Estados Unidos, Irache, de Finlandia y Javier, de Reino Unido. Comenzamos el debate con un tiempo individual de exposición de modelos. Iraya, por favor... Cuéntanos brevemente en qué consiste el modelo educativo japonés. El modelo educativo de Japón se caracteriza por su eficacia y está estrechamente relacionado con las características culturales y sociales del país, que mezcla el trabajo en equipo y la meritocracia. La educación en el país es una responsabilidad nacional, prefectural y municipal. Así pues, el Ministerio de Educación cuenta con docenas de grupos de estudios que investigan cómo debe realizarse la educación. En Japón, la educación es obligatoria para los niveles de primaria y secundaria, aunque el 95% de los alumnos continúan hasta los 18 años. Además de las asignaturas básicas que se estudian en cada nivel educativo, los alumnos cuentan con materias como economía doméstica, artes tradicionales japonesas y curso de educación moral. En bachillerato, el cual es voluntario, los estudiantes pueden elegir cuatro asignaturas que les ayuden realmente en su proyecto de vida. Bajo este sistema educativo, consideran esencial que los alumnos desarrollen una conducta cooperativa, disciplina de grupo y respeto a las normas. Además, Japón alcanza muy buenos resultados en pruebas internacionales como TIMSS o PISA, y los expertos destacan la disciplina y la formación de alta calidad que logran los alumnos. El sistema educativo finlandés está considerado uno de los mejores sistemas del mundo. La educación es pública y gratuita de los 7 a los 16 años. El aspecto más relevante del éxito de este sistema es la valoración que recibe la figura del profesor. La carrera es de 5 años y la titulación es difícil de obtener. Otro aspecto a tener en cuenta es que la escolarización se produce a los 7 años, puesto que antes se considera que eh, no son capaces de asimilar la información que van recibiendo. Otra gran característica de este sistema es la atención personalizada que se le da a cada niño. Son los procesos los que diseñan el currículo y de esta manera se adaptan a la realidad de su aula. Se valora más la creatividad y la experimentación que la memorización. Debido a ello no hay exámenes hasta quinto primaria y los informes que se les da a la familia son más descriptivos que numéricos. Además los niños tienen menos horas lectivas que otros países europeos siendo de cuatro a cinco horas las, eh, en los dos primeros años. Y el éxito de este sistema también se debe a eh, los, tres los tres pilares fundamentales, que son la familia, la escuela y los eh, sistemas socioculturales. Se trata de una educación especializada, pues creemos que es esa especialización la que hace grande a un profesional. Desde las primeras etapas de primaria se enfoca el estudio a tareas muy prácticas con experimentos, talleres y trabajos que impliquen iniciativa personal y empresarial y sobre todo bueno, se valoran las ideas y los proyectos cooperativos. El objetivo de este sistema educativo, además de puramente constructivo de la persona, como prácticamente todos, es conseguir una alta eficacia en la rama concreta que esté estudiando el alumno. Por estos motivos, en educación secundaria las asignaturas se reducen a máximo cinco, Y así conseguimos eh, que haya un enfoque educativo muy especializado que permite que estos estudiantes entren con un nivel mucho más alto en la rama de estudios universitarios que quieren. Es cierto que esta reducción de asignaturas se puede criticar desde el punto de vista cultural. Pues Hay asignaturas como, por ejemplo, Historia o Literatura, que dejan de estudiarse en secundaria si el itinerario elegido es puramente científico. Pero el sistema educativo estadounidense ofrece multitud de actividades extraescolares que permiten una educación completa del alumno si éste quiere profundizar. Así que quisiera terminar recalcando que nuestro sistema educativo prioriza la especialización, eh, ya que cree que de esta manera eh, es lo que se permite que haya una máxima eficiencia en el trabajo. En primer lugar, quisiera recalcar que el sistema educativo de Reino Unido ha tenido y tiene una excelente reputación. Se trata de un modelo dividido en asignaturas troncales, llamadas core en inglés, y unas optativas, teniendo las primeras más peso académico que las segundas. En educación primaria se trabaja de forma muy práctica siendo los libros de texto un recurso más que el profesorado tiene disponible para completar sus clases pero no son, como en otros países, la guía de la asignatura con 16 años los alumnos tienen que hacer un examen que les permita acreditar que han cursado secundaria satisfactoriamente en este examen aparecen las notas obtenidas en cada asignatura lo que conlleva que haya centros de estudios superiores que seleccionen a sus estudiantes por la nota obtenida en alguna asignatura concreta de este modo se consigue que los futuros profesionales que comparten aulas de unos determinados estudios superiores hayan demostrado altos niveles de conocimiento en las asignaturas específicas de la rama, elevando así el nivel académico y, por tanto, el nivel final de los profesionales que terminen esos estudios. En resumen, se trata de un modelo educativo que evalúa por separado las materias y favorece la agrupación de alumnos con mejores calificaciones en las mismas materias. Sé que es un sistema que ha sido tachado de, de injustos, pues se dice que con 16 años se agrega al alumnado por sus notas separadas por materia pero creo que es más eficiente crear grupos de estudio con personas que ya sabemos que son buenas en una rama determinada que seguir mezclando al alumnado con distintas capacidades hasta los estudios universitarios. Iraya, ¿por qué crees que el modelo educativo japonés es más eficaz que el modelo finlandés? Posiblemente, una de las mayores diferencias es que en Finlandia sus profesores diseñan y organizan el currículum, mientras que en Japón, el Ministerio fija las líneas de todas las materias y decide qué libros de texto se usan, consiguiendo así que a nivel nacional se igualen todos los conocimientos que obtienen los alumnos. Por otro lado, aunque nuestra educación también es gratuita, existe una tendencia a la educación privada en cursos superiores. El 99% de los centros de educación primaria son públicos, mientras que solo el 74% de secundaria lo son. Lo que es increíble es que en un país como Finlandia, la educación integra el juego, el descanso y se minimicen las tareas en casa. ¿Dónde queda el esfuerzo? El éxito está en el esfuerzo. Cuanto más trabaje el alumno, logrará buenos resultados para tener mejores oportunidades de formación y de empleo en el futuro. Los alumnos tienen que hacer tareas a diario y asistir a clases de repaso. Por otro lado, no veo cómo no se favorece la competencia. ¿Acaso el mundo laboral no se centra en la competencia y en ser el mejor? Para finalizar. Quizás se deba a que nuestro sistema educativo está estrechamente relacionado con nuestras características sociales, pero el sistema que plantea Finlandia sería muy difícil de implantar en un país como Japón. Por alusiones Hirachi, ¿qué comparativa harías entre el sistema de Finlandia y el sistema de Estados Unidos? En primer lugar, considero que la preparación de los profesores en nuestro sistema es mejor. Los profesores pasan un riguroso eh, proceso de selección, por lo tanto están capacitados para diseñar su propio currículo. La diferencia con Japón es que allí les eligen las materias y los libros de texto que deben usar, por lo que la enseñanza no es adaptada y no es individualizada a la realidad de su aula. La escuela no es un lugar donde solo se aprende lo académico. Los niños aprenden a convivir entre ellos y en sociedad, por lo que tiene que haber tiempo para lo lúdico y para lo académico. Y por último, la competitividad puede existir, pero con unos límites. En nuestro sistema educativo consideramos que antes del quinto curso es innecesario someter a los alumnos a la presión de la evaluación con notas y de las repeticiones de curso. Mientras que en Japón, debido a la presión y al miedo al fracaso escolar, el índice de suicidios entre los alumnos es muy elevado. Laura, ¿qué opinión te merece? el sistema de Reino Unido comparado con el modelo estadounidense, siendo ambos países anglosajones. Comparto la idea de que se especialicen los estudios de los alumnos a edades más tempranas que en la etapa universitaria, y claramente es igual que en Estados Unidos. Pues de esta forma se comienza a construir un aprendizaje específico que seguramente permite que el alumno enfoque su trabajo hacia lo que más tarde será su campo profesional lo que no me parece del todo correcto es que con 16 años solo 16 años se corten vías de estudio simplemente por las notas obtenidas en un examen que además es un examen realizado en un día concreto y es posible que no sea un reflejo real de las habilidades de, de este alumno a diferencia de esta práctica propia del sistema educativo de reino unido en estados unidos permitimos que el alumno elija su itinerario especializado sin que sus notas sean un impedimento para ello Creemos que es muy injusto cortar un desarrollo profesional por un examen con solo 16 años. En esas edades el talento es más importante que la calificación, ya que bueno, muchos de estos alumnos aún no están ni siquiera maduros para soportar la presión de exámenes tan decisivos para su futuro. Pero en cambio sí que es la etapa, o al menos eh, en Estados Unidos sí se considera que es la mejor etapa para fomentar su interés ...por una rama concreta y para trabajar su potencial. De esta forma, dos años más tarde, pueden tomar la decisión... ...de ingresar en una u otra carrera de la rama sin haber sido penalizados antes. Por último, Javier, ¿por qué crees que el modelo educativo de Reino Unido... ...es más completo que el estadounidense? En primer lugar, la ciencia académica de Reino Unido es de sobra conocido... ...que es superior a la estadounidense... <risa> ...tanto en trabajo cognitivo como comportamental... ...el modelo que presenta Estados Unidos es muy idealista... ...y a mi juicio perjudica a aquellos alumnos... ...que son ya brillantes o talentosos al finalizar la secundaria... ...no tiene mucho sentido que a partir de los 16 años... ...sigan juntos alumnos que comparten motivación por una rama... ...pero no comparten las mismas actitudes o excelencia educativa... ...pues este agrupamiento, aunque es muy bonito... ...perjudica el nivel de competencia curricular... ...a que finalmente llegará el grupo... ...el sistema de Reino Unido tiene claro que los estudios superiores... ...tienen como fin la excelencia educativa y para ello se trabaja desde edades muy tempranas en la responsabilidad, el esfuerzo académico y la disciplina, de modo que con 16 años son perfectamente capaces de demostrar sus competencias en un examen y de asumir y potenciar sus habilidades. No es agradable estar en una clase con compañeros que comparten tu amor por unos estudios, pero no tienen las mismas capacidades ni el mismo nivel cognitivo, porque eso solo retrasa su aprendizaje y resulta una experiencia frustrante para todos. hacemos un pequeño descanso y continuamos hasta ahora